Y, y aún así sabían eso, pero ya tenían como esa esa, esa conexión o esa, esa lectura de sus sueños, ¿no? O sea, se, asoma, se peleaba con algún caballo, como soñaba el compañero Israel. Si te hace daño el caballo es porque alguien te va a pegar en el día. ¿sí? <ríe> o hay malos espíritus que, que están ahí siguiéndote de acuerdo a la... De acuerdo a la eh, lectura que dé el abuelo, ¿no es cierto? Y, y bueno, así es donde lo practican en las comunidades y, y ahora justamente tenemos como esto, ¿no? De que las nuevas generaciones ya eh, estamos optando por otras eh, necesidades, digamos, y nos vamos olvidando también de, de esto. Porque también, bueno, aquí en la comunidad ya no tenemos a nuestros abuelos. Ahora nuestros abuelos de enseñanza son nuestras tías, decimos nuestras tías adultas. Y, y aún siguen nuestras tías con, con estas costumbres, con, con este cama de los guayos. También... Bueno me gustaría que Katy y las compañeras también puedan compartir sus palabras y podamos como generar ¿no? este, este círculo. Es más o menos así como podían iniciar este este encuentro, esta ceremonita con Aguayusa. Y eso ¿no? ¿No? Eh, Pues buenos días aquí con todos los compañeros, Un gusto estar aquí con ustedes y compartir pues yo lo que les puedo comentar y lo que les puedo compartir es lo que siempre, o sea, mi papi nos decía tienen que levantarse a tomar guayusa porque eso nos da energía es bueno para, para tener buenas energías, para salir y para ir a la chacra nunca tienen que olvidarse eh, entonces él nos dejaba así, nos aconsejaba eh, nos decía que como warmies, teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana, y siempre que él se iba, o sea, ya se iba, él se iba de cacería, nos decía: Karina, Katy, sí, ya levántense, ya es las 3 de la mañana, tenemos que tomar guayusa, entonces nos hacía, nos levantaba, y después tomábamos, compartíamos igual ahí, nos preguntaba qué sueños teníamos, entonces él nos interpretaba, y siempre decía: entonces, él siempre se levantaba a las 3 de la mañana, tomaba su guayusita, tenía fuerzas, entonces con eso él se iba de cacería, decía que esto es mejor que el desayuno, esto me da fuerzas, decía, y nunca se vayan a olvidar, antes que él muriera, nos aconsejaba todo esto, igual así a las sobrinas, a las tías, y de ahí ya, ya venía de la, igual de, de cacería, venía trayendo, dice. Y yo le preguntaba, le digo, papi, digo, ¿y, ¿y no tendrá hambre? Digo, no, dice mi hija, dice, dice gracias a la guayucita, dice, entonces, lo, tenemos, dice, energía, dice, nos da hambre. Entonces, él nos decía que, que era bueno tomar la guayusa, que nunca nos olvidemos de esto, y que, y que compartiéramos así en familia, ¿no? Y y nunca, nos, nunca dejáramos la guayusa, porque igual es sagrado, es, es bonito compartir, y así. Y ahí también, así, después de eso tomábamos chicha, y tengo, o sea, esos recuerdos tengo de él, así bien bonitos, que nos decía, entonces, como dice India, o sea, a veces los jóvenes también nos estamos olvidando un poquito de esto, no de, de la tomada de guayusa y todo eso. Entonces nosotros como el colectivo Aguana nos hemos estado aquí reuniendo, hemos estado tratando de fortalecer esto para no perder las costumbres que nos enseñaron nuestro, nuestros abuelos. Y entonces entonces nosotros estamos ya estamos acatando esto, estamos tratando de no perder la, la costumbre que nos dejaron nuestros, nuestros abuelos. Como bien dice, o sea, nosotros ya no tenemos a nuestros abuelos, solamente nos hemos quedado con, con nuestras abuelas. Y eso les puedo compartir yo de mi parte, que él siempre nos decía así, y nos ha quedado un poquito de esa de experiencia que ellos nos contaban, y así entonces nosotros tenemos como sentido eso, de que la guayusa nos da fuerza, nos da buenas energías, es bueno para para interpretar los sueños y para poder así nosotros poder ir a salir y a trabajar eh, y regresar con bien a casa. Y eso, les puedo comentar yo de mi parte. Bueno, eh, sigo con la palabra. Mm. Eh, me presento, eh, mm. soy Katy, mm. eh, soy la, la hermana mayor de, aquí de todas ya que considero a, aquí a toda mi, mi familia como, como si fuese una familia más directa, ¿no? una familia más como de, de que hubiésemos compartido con el mismo, el mismo seno donde, donde se emerge la vida, que es el ambiente de mamá, entonces por eso ellas son mis hermanas. Y bueno, antes, antes de nada y de empezar el relato, les pues darles la bienvenida. La Guayosita también es parte de, de dar la bienvenida a amigos, a conocidos, a quienes gusten de compartir con, con estas vivencias dentro de nuestra cotidianidad de vida. Entonces, hacer un pequeño una pequeña reseña, ¿no? Que no, eh, aquí el fueguito, considerado como parte de la Pachamama, parte de nuestra cosmovisión. Siempre papá nos mencionaba de que el fueguito es el que nos regocija, el que nos reúne. El que nos permite comunicarnos, el que permite tomar fuerzas. Y luego mencionaba que estaba la guayusa, quien era nuestro alimento, quien era nuestra, nuestra energía, de ella adquiríamos salud, de ella adquiríamos eh, bienestar.